Hola a todos y bienvenidos a A VER SI QUEDAMOS Hoy os traemos otro vídeo famoso, random de los que tanto nos gustan Seguramente y sobre todo si sois mujeres, más de una vez os ha pasado esta situación Hola Laura, ¿qué tal? Bueno, ¿te has enterado que Menganita me se ha quedado embarazada? ¿Y tú para cuándo? ¿Que ya se te va a pasar el arroz? Efectivamente Hoy os vamos a hablar de por qué no deberías de preguntarle a una mujer que cuándo va a tener hijos. Y a ver, antes de daros las razones, queremos destacar que no es asunto tuyo. Pero si esta explicación no te vale, os traemos una serie de razones para que lo consideréis antes de abrir la boca. Razón número uno. Tener hijos es una decisión, no una obligación. El no tener hijos no es antinatural, no es egoísta y no todo el mundo quiere tenerlos. Tener hijos no es algo imprescindible ni obligatorio para sentirte en plenitud y no hay que juzgar a una persona si decide no tenerlos. No va a cambiar de opinión, no se va a arrepentir y menos porque tú se lo digas. Razón número 2. No sabemos las situaciones personales de cada persona. A lo mejor esa persona lleva años intentándolo y por alguna razón no es posible llegar a la concepción. Igual está ahora mismo de tratamientos y lo que menos le apetece es que tú se lo recuerdes. Además, esa persona no te tiene por qué dar ninguna explicación. Razón número 3. Igual esa persona ha pasado por todas las pruebas pertinentes y no se puede quedar embarazada. Además, es algo que no necesariamente tienes que nacer así, sino que por medicaciones o alguna enfermedad, pues... Llega un momento que no puedes. Razón número 4. Es posible que esa persona se encuentre ahora mismo en una situación en la que tener hijos la sobrepase. Cada uno es libre de elegir cuándo y cuándo no tener hijos. Además, la edad no es un factor determinante para estar preparado para tener hijos. Y el momento emocionalmente puede variar de una persona a otra. Razón número 5 existen muchas razones médicas por las que se puede complicar o incluso impedir la concepción. Además, cada persona es un mundo y, además, ante ciertos tratamientos, hay personas que tienen que tomar una elección de cuándo es el mejor momento para llevarlo a cabo. Además, estas personas pasan por largos procesos. Razón número 6. Es evidente que tanto tener un hijo como adoptarlo conlleva gastos y no todo el mundo se lo puede permitir. Hay mil situaciones. Razón número 7. El aborto, ya sea voluntario o involuntario. La verdad es que es una situación bastante desagradable y que no es plato de buen gusto y no tienes por qué estar recordando esa situación. Razón número 8. No sabemos la situación que tiene esa persona en casa. Y esto se aplica como en todos los casos, no debería surgar. Normalmente las mujeres somos las que más recibimos estos comentarios, sobre todo al llegar a cierta edad. Y recibimos muchísima más presión porque al final la responsabilidad recae sobre nosotras. La verdad es que últimamente nos estamos encontrando ante esta situación y me paro a pensarlo y pues la gente que no te conoce, que son pues conocidos, personas que ves pues de Pascos a Ramos, con las que no tienes ningún tipo de relación, no se tendrían que meter en tu vida. Entonces este vídeo va un poco dirigido a todas esas personas que se meten en los asuntos de los demás. Ojo, que no estoy hablando de, de personas con las que tengáis un vínculo o que estéis súper unidas, podéis contar lo que os dé la gana. Pero estas situaciones, la verdad es que son incómodas y que a lo mejor esa persona por dentro, o sea, cuando esta persona abre la boca, la otra persona se siente como una mierda. Entonces desde aquí hacemos un llamamiento y vamos a intentar, pues, pensar un poquito antes de decir nada. Como siempre os esperamos por comentarios, pero lógicamente no os vamos a preguntar si estáis en alguna de esas situaciones, <risa> pero sí me gustaría saber si eh, vosotros estáis empezando a sentir esa presión y qué opináis de que gente que ni os va ni os viene se entrometa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si es así, darle al like para ayudarnos, suscribiros, darle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Os esperamos, además de, de los comentarios de abajo, en nuestras redes sociales que, como siempre, os los dejamos en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.